con la Agencia Francesa de Desarrollo, venimos eh, desarrollando eh, una tarea, la primera de ellas, eh, con el presupuesto con perspectiva de género. presentado un nuevo, un nuevo proyecto que ha tenido eh, ya en el correlato de la semana algunos avances importantes con la Agencia de Desarrollo Francesa. Tiene que ver con, con el tema eh, ambiental, con el tema climático. Y, y dentro de de esos, las posibilidades de, de inversión en distintos lugares de la, de la provincia de Santa Fe. La otra parte de la reunión eh, en, en Francia tuvo que ver con las reuniones con la gendarmería eh, francesa, es parte de, de algo que nos interesa en la instancia de cooperación para la formación de nuestra institución policial. En Emiratos también tomamos eh, la otra parte, la búsqueda de la acción comercial, la búsqueda de los vínculos con, con los puertos. Los puertos de la zona tratan los dos de convertirse, tanto el de Dubai como los de Abu Dhabi, eh, en referencia importante para toda la región de, de Medio Oriente. Eh, Dubái es el tercer, puesto, el tercer puerto de reexportaciones a nivel mundial, es decir, se ingresa, pero no todo queda en los Emiratos, sino que desde allí eh, se envía a otros lugares de la, eh, de la región. Entonces, tener eh, los vínculos con ellos, con sus principales empresas eh, demandantes de productos eh, alimentarios fundamentalmente, ha sido parte de la, de la difusión de la oferta santafesina eh, y cordobesa, lo hemos hecho en forma conjunta como, como región centro, planteándonos allí las eh, posibilidades concretas de visitas en la Argentina y en el Regreso eh, Países Bajos, yo les decía que había estado el, el embajador, eh, una de las primeras visitas que recibimos aquí, con eh, el interés concreto del vínculo de los puertos eh, de, de los Países Bajos con, con nuestra región. Eh, y particularmente con el puerto de Rosario donde están desarrollando eh, un trabajo eh, de desarrollo estratégico de, del puerto y de su visión eh, a futuro. Son los Países Bajos donde ingresa eh, el grueso de las exportaciones de la provincia de Santa Fe para eh, de redistribuirse después en los distintos países europeos o en algunos otros eh, países donde ese puerto con el movimiento que tiene, es un redireccionador de cargas a nivel internacional.